Los abrimos a la vez. Venga. Las seis temporadas de Sexo en Nueva York. Toma, toma, toma. Dos entradas para la final de sumo de Yokozuna, sacojo. Diez años juntos, mi amor. Sí, desde aquel concierto de Seguridad Social. Con lo feo que me parecías. <ríe> Con lo gorda que estabas. I love you. I love you. Un momento. Espera. El otro día me llamó mi abuela, la que dice que lo único que le hace ilusión para su cien cumpleaños es que nos hagamos una foto juntos, que con eso se puede morir tranquila. ¡Qué hija de puta y ¡Chantaje emocional! Ya, no, a mí lo que me preocupa es que siempre sales poniendo caretos, que sabes, con caretos en todas las fotos. Perdona, hace mucho tiempo que yo no puedo caretos en las fotos. No, claro. Vamos a comprobarlo. Venga. ¿Venga? Mira, una, otra, otra. <risa> es... Eh... <risa> Bueno, pero hace mucho tiempo que no me hago fotos y a lo mejor ya no me pasa. ¿Estás segura? ¿Quieres que lo comprobemos? Venga. Venga, va. Vamos. ¿Dónde sería? ¿Como una ministra? ¿Ves? Mierda. ¿Pero cómo lo haces? Si te estoy mirando todo el rato. Yo qué sé, cariño. No sé. Simplemente lo hago y ya está. Pues Ana, llamé a la fotógrafa el otro día y viene mañana. Va. Pero no te preocupes. A ver, he leído por Google y no eres la única persona a la que le pasa esto. De hecho, dicen que es hasta contagioso. Pero también he visto que hay soluciones. Dicen que si estás muy cansada o no has dormido toda la noche, que no pasa. Se ve que la musculatura de la cara se cansa y entonces no reacciona y no pasa. Solo hay que conseguir que no pegues ojo en toda la noche. Mira, mira, mira, mira. Ahí es cuando Carrie se tira un pedo estando en la cama con Mr. Big. Cariño, le falta mucho para que se acabe. ¿Qué, qué vale, ¿Se le quedan cinco temporadas? Oh, ¡Mierda! ¿Qué ¿Qué te ¡Estás durmiendo! ¡Compuyo, compuyo! ¡Mamá! ¡Sálgate de aquí! ¡Idiota! ¡Cari! ¿Me das el papel higiénico? ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama. chiquilla por mi ventana! ¿Estáis listos? Tres, dos, uno. Siempre algo que resulte extraño: